Hola, qué tal amigos, seguidores del día, estamos en el centro forense del cantón Quevedo, eh, en estos momentos pues hay siete personas eh, fallecidas aquí en la morgue, eh, traídas, cinco de ellas son del cantón El Empalme, provincia del Guayas. Aquí nos encontramos con uno de los hermanos eh, de los fallecidos que estaban en el taxi, ellos fueron pues eh, lamentablemente baleados, ¿no? Coméntenos un poquito, ¿cómo, ¿cómo se llamaba su hermano? Ante todo muy buenos días, Dios le bendiga a toda la sociedad, eh, mi hermano era taxista, se llamaba Luis Miguel Zambrano Muñoz, sí. Él, él estaba conduciendo el taxi, sí. ¿no? Más o menos, ¿a qué hora pasó este incidente? Mm, ahí sí, no tengo idea porque yo estaba yo afuera. Estaba estaba ¿En la tarde fue? Sí, en la, 2, tarde. en la tarde, sí, sí, más o menos. Él estaba llevando una carrera. Sí, sí. Las personas que estaban dentro del taxi fueron las que, las que en este caso, dirigidas no la, las balas. Eh, a él lo, lo, le, que como siempre les queda una carrera y él como chofer tiene tu tiene que hacer. Por. Nunca se imaginó que iban a emboscar no, no, no, no, nunca no. Sería una víctima colateral de este hecho, su hermano. Así es. ¿A qué se dedicaba? ¿eh? ¿Solo solo taxista sí, o taxista. tenía otro? otro taxista, taxista, tenía. taxista, taxista. ¿Deja hijos de pronto? Sí, una niñeta de, de mesa. De mesa. Sí, bien, sí. bueno. Ustedes piden justicia como familia, ¿creen que eh, voy a decir de una víctima? No, justicia no pido porque yo soy cristiano, yo la única justicia se la dejo en la mano de Dios. Y voy a estar orando por, él, por los sicarios, los que eh, le hicieron esto a mi hermano, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y bueno, dale gracias a Dios, que dice la palabra de Dios que todo pasa para bien. Gracias. Bueno, ahí está, amigos, muchas gracias. ¿No recuerdas su nombre, amigo? Eh, Ederson Zambrano. Eden, muchas gracias, estimado. Es hermano de uno de los fallecidos del Cantón El Empalme. Estuvimos conversando previamente con él. Eh, recuerden que en el Cantón El Empalme hubieron cinco personas asesinadas a bala. Esto ocurrió el día de ayer en tan solo unas horas. Cinco personas en el Cantón El Empalme fueron eh, brutalmente asesinadas a bala. El, el primer caso pues ocurrió en el Cantón El Empalme, cerca de las 2 de la tarde, donde eh, personas en un taxi fueron emboscadas y luego pues fueron eh, baleadas. Se había originado una balacera, un tiroteo en este caso, y producto de ello pues hubieron eh, tres personas fallecidas, entre ellos estaba el taxista. Han llegado los familiares totalmente consternados desde el Cantón El Empalme y bueno hemos escuchado al hermano pues deja una bebé de meses en la orfandad. y esta es la situación amigos en el cantón el empalme pues varios asesinatos se han registrado el día de ayer y como allá pues no existe un centro forense pues obviamente pues tienen que ser traídos hasta el cantón quevedo para que se le haga la autopsia no serían cinco víctimas cinco serían los fallecidos bajo la modalidad ...de sicariato en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Esto ocurrió el día de ayer, 31 de marzo, último día del mes... ...cerca eh, de las 2 de, de la tarde, perdón, cuando estas personas pues, fueron atacadas por arma de fuego. ¿no? Los, los fallecidos se movilizaban en un taxi eh, pertenecientes a una compañía local... ...cuando se fueron emboscados por sujetos y luego pues, fueron baleados. Entre ellos está el señor... Eh, Luis Miguel, como se nos indicó, que ya han llegado hasta acá los familiares. Y pues serían en este caso los familiares de el, del taxista, ¿no? de la persona que conducía el taxi. Y las otras dos personas que fallecieron serían los pasajeros. Hasta el momento se desconocen cuáles fueron los motivos, las motivaciones de estas de estos eh, asesinatos en el Cantón El Empalme. ¿no? Asimismo, eh, bueno, el día, unos días antes, también, el 29 de marzo, también fueron asesin bueno, fueron emboscados cuatro adolescentes mientras circulaban en dos motocicletas. Esto fue también a la altura del redondel de la vía Guayaquil. Ahí fallecieron dos, dos personas, entre ellos fue falleció un menor de edad y una persona adulta. Ellos también fueron trasladados hasta acá, la morgue de Quevedo. Y bueno, son los fallecidos amigos del cantón El Empalme, que en este caso serían cinco personas fallecidas de este cantón de la provincia del Guayas. Asimismo, hay otra persona fallecida esta vez, eh, el día de hoy, primero de marzo, primero de abril, perdón, a las seis de la mañana también se registró un asesinato en Ciudad del Norte, aquí del, aquí del cantón Quevedo donde una persona pues eh, falleció producto de, de disparos Asimismo, la persona fallecida fue identificada como Kevin Leandro paredes Pin de 22 años supuestamente según el parte bueno la policía nacional que nos hizo llegar la información eh, la persona había salido este joven había salido en horas de la madrugada de su domicilio y eh, cuando se bajaba de un bus urbano pues fue atacado por eh, balazos, fue llevado inmediatamente al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, no resistió las heridas. Esta persona también, este joven de 22 años, también nos informa la, la policía que tenía antecedentes, que había salido hace unos meses atrás de la cárcel de la ciudad. Y bueno, en este caso sería la sexta muerte violenta. y la otra persona también que se encuentra bueno el otro cuerpo que se encuentra aquí en el centro forense del cantón quevedo se trata de una persona oriunda de buena fe que habría pues sufrido un accidente de tránsito son los fallecidos el resto en el centro forense en la autopsia en este caso serían seis de ellos hallados de el en la ciudad de quevedo esta mañana en la ciudad de quevedo se registró una muerte violenta de un hombre de 22 años que está Bueno amigos, es la información, hasta acá han llegado familiares de uno de los fallecidos del cantón, el empalme, veía la persona que conducía el taxi. El taxista en este caso han llegado hasta acá los familiares averiguando la información, lo, todos los documentos que tienen que entregar para que sea autorizado, se les realice pues, la debida autopsia. Por acá parece que están averiguando cuáles son los documentos lamentables asesinatos cinco personas asesinadas en el espalma el estilo sicariato también eh, la, las muertes violentas pues están aumentando pues, están, eh, están registrándose y bueno, por acá vemos que ya les estamos un poquito bueno, creo que recién se están enterando de los documentos que tienen que tener un viaje de los espalmos hasta acá bueno, tienen que hacer todos estos procedimientos, generalmente a veces pues, se quedan toda una mañana eh, tratando de recuperar. Parece que todavía no llega el eh, médico. Antes que llegaron, tenían la que a la Por acá, bueno, por acá la vi un poquito molesto, pero que todavía no se le he ha hecho la negocia al cadáver y están esperando, están esperando, no son siete fallecidos, siete que muertos que están. hacer? Vamos a Buenos días. Buenos días, buenos días. O sea, si mismo llevo tomato, también, por no salir nada, ellos van a hacer el que llega de su y ya no de, de, de, de. ¿Puedo ver más el volumen esta vez? subiste? Ayer se registró eh, con cinco muertes violentas, tres de estas personas fueron en un taxi, el primero porque era el conductor, el taxista, y eh, las otras dos personas son tantos como pasajeros, ellas fueron emboscadas y ¿sí? luego pues lamentablemente se originó por este tema de la balacera. Y en ese momento por pues, han los familiares, se eh, y, eh, y les ha realizado Pro, están esperando que lleguen los médicos para que les pues, den la debida autopsia, ¿no? la debida autopsia al cadáver y que ellos puedan llevarlo como a su tierra natal y luego eh, obviamente darle sus canas de suerte. y así mismo hay una persona fallecida de la ciudad de Guanare es producto eh, de un incidente de tránsito es lo que nos informa acá en el centro de comunicaciones parece que todavía no han llegado los los médicos eh, tenemos conocimiento por allá que los, los médicos al taxista pero lamentablemente todavía no se ha realizado, están esperando. Y bueno, vamos a seguir levantando otra transmisión en vivo para que ustedes puedan estar al tanto de la noticia que en está en registrada aquí en a nivel local, a nivel remotificado. Amigos, muchas gracias. No olviden en nuestras redes sociales. el señor guardia. No sí, entregan los cuerpos hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Tienen... Porque hay siete muertos y no quieren entregar a los que ya tienen hecho la necropsia. No, no, no, no. Bueno, por acá amigos nos informan que todavía no se le entrega el cuerpo a, a los familiares, están esperando. 4 de la tarde pues se les va a entregar en este caso el cuerpo de su familiar son siete personas fallecidas amigos, que en el y bueno es la información amigos que que se escucha pues bueno, obviamente este proceso que ¿no? esperar en este caso Bueno, así es amigos, estamos eh, de vuelta a través de aldia.com.es en estos momentos en el centro forense del Cantón Quevedo eh, ...están eh, siete personas... ...siete cuerpos... ...siete personas fallecidas... ...han llegado hasta el centro forense... vamos a... ...bueno, esa es la información... ...amigos, han llegado familiares... ...de uno de los fallecidos... ...del Cantón El Empalme... ...sería el taxista... ...ayer pues, se registró... ...tres muertes violentas... ...cerca de las 2 de la tarde... ...en el Cantón El Empalme... ...Provincia del Guayas... ...estas personas estaban... Eh, ...a bordo de un taxi... ...estaba el taxista cuando fueron emboscadas y, y luego pues baleadas por sujetos desconocidos. Acá están los familiares, se les ha comunicado que a las 4 de la tarde se les va a realizar la autopsia. Sí, sí, no por acá también vemos que han llegado pues otros, otros familiares, ¿no? Otros familiares, como les dije, son siete fallecidos, siete muertos que han llegado hasta la morgue del Cantón Quevedo. Cinco, seis de ellos son al estilo sicariato, cinco del empalme y uno en el Cantón Quevedo. Esta mañana en la Ciudad del Norte se registró otro asesinato de un chico de 22 años. ...que bajaba de un bus urbano... ...según la información preliminar... ...que nos dio la Policía Nacional... ...y fue atacado por sujetos... ...asimismo desconocidos... ...en estos momentos... Eh, ...bueno, los familiares ya han llegado... ...están esperando... ...bueno, se les ha indicado que la autopsia... ...que el cuerpo será entregado... cerca de las 4 de la tarde... ...porque son... ...algunas personas... Eh, ...fallecidas... Bueno amigos, esta es la información que tenemos a esta hora. Las muertes violentas suben a nivel de Ecuador. Bueno, es la información, amigos seguidores del día, siete, muertes, eh, siete muertos, siete fallecidos aquí en la morgue de Quevedo, seis de ellos al estilo sicariato y una persona post, eh, producto de un accidente de tránsito. Es la información que tenemos a esta hora. Gracias por estar sintonizados. Nos vemos en una próxima ocasión.